inconsciencia es nuestra meta, como cuando vas al mar. mar, mar Has más. llegado y te das cuenta que no que puedes andar más. más. Todo eso, lo importante, se ha quedado atrás. atrás. Todo eso que pensabas, tú ya no ya piensas más. La vida nos va dando otra oportunidad Parece que al pasado no se puede regresar Pero estando aquí a tu lado, vamos para atrás La reversa y la inconsciencia son solo una forma